Ya no discuto. Solo escucho los consejos y opiniones de la gente que en verdad me aprecia. Si alguien quiere alejarse de mi vida, no lo detengo. Si alguien me falla, solo me alejo. Aprendí a evitar lo que me molesta. Lo que se va es porque no hace falta y en donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Sin dudas vivo más tranquilo. Con el tiempo fui cambiando aceptando y aprendiendo. Ya no soy la misma persona que solía ser y eso me llena de orgullo y satisfacción. En mi juventud solía ser muy terco y discutidor. No escuchaba los consejos de los demás y siempre creía tener la razón. Pero con el tiempo me di cuenta de que esto solo me llevaba a la soledad y al aislamiento. Aprendí a escuchar a los demás, a valorar sus opiniones y consejos, especialmente de aquellos que en verdad me aprecian. Me di cuenta de que la verdadera riqueza de la vida reside en las relaciones humanas y en el amor que compartimos con los demás. Si alguien quiere alejarse de mi vida, no lo detengo. Aprendí que cada uno tiene su propio camino en la vida y que no todos pueden acompañarnos en el nuestro. Si alguien me falla, Solo me alejo, sin rencores ni resentimientos. Es mejor dejar ir aquello que ya no nos sirve o nos hace daño. Aprendí a evitar lo que me molesta, sin caer en la tentación de la queja o el victimismo. Entendí que cada uno tiene el poder de elegir su propio camino y que yo soy el único responsable de mi felicidad. Lo que se va es porque no hace falta. Aprendí a aceptar la vida tal como es, con sus idas y venidas, con sus alegrías y tristezas. Aprendí que todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito y que cada experiencia, buena o mala, nos ayuda a crecer y a ser mejores personas. En donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Aprendí que no hay nada más valioso que el conocimiento y la sabiduría que la humildad y la capacidad de aprendizaje son las claves para una vida plena y feliz. Sin dudas, vivo más tranquilo. Aprendí a disfrutar del presente, agradecer por lo que tengo y a aceptar lo que no puedo cambiar. Aprendí que la vida es una aventura maravillosa, llena de sorpresas y oportunidades. Y estoy dispuesto a aprovechar cada una de ellas. He aprendido a escuchar y valorar los consejos y opiniones de las personas que en verdad me aprecian. Esto me ha permitido tener relaciones más sanas y cercanas con las personas que me rodean. Ya no discuto tanto como antes. He aprendido a aceptar que no siempre tengo la razón y que es importante estar abierto a otras perspectivas. Si alguien quiere alejarse de mi vida, no lo detengo. Esto me ha permitido liberarme de relaciones tóxicas y enfocarme en las personas que realmente me importan. Si alguien me falla, solo me alejo. Esto me ha permitido establecer límites saludables y evitar relaciones que me hacen daño. He aprendido a evitar lo que me molesta. Esto me ha permitido enfocarme en lo que realmente me importa y dejar atrás las cosas que no contribuyen a mi felicidad. Entiendo que lo que se va es porque no hace falta. Esto me ha permitido aceptar la vida tal como es y enfocarme en las oportunidades que tengo en el presente. En donde la ignorancia habla, la inteligencia calla. Esto me ha motivado a seguir aprendiendo y creciendo como persona y a valorar el conocimiento y la sabiduría. Vivo más tranquilo. Aprendí a disfrutar del presente y agradecer por lo que tengo, lo que me ha permitido vivir una vida más plena y feliz. Desde que comprendí que no debo prestar atención a las personas que no han hecho algo significativo en sus vidas, mi vida ha cambiado para mejor. Ya no pierdo mi tiempo en escuchar críticas vacías y sin fundamento. Entendí que hay personas que no pueden evitar criticar a los demás porque tienen problemas consigo mismos. Estas personas suelen tener una baja autoestima y necesitan desquitarse criticando a los demás para sentirse mejor consigo mismos. Pero yo he decidido no permitir que esas personas afecten mi vida. He aprendido a ignorar sus críticas y a enfocarme en mis propias metas y objetivos. He aprendido a rodearme de personas que me apoyan y me motivan, Personas que han hecho cosas significativas en sus vidas y pueden ofrecerme consejos valiosos y constructivos. He entendido que nadie tiene derecho a criticar mi vida. Cada uno de nosotros tiene un camino único y personal que seguir y solo nosotros sabemos lo que es mejor para nosotros. Así que no importa cuántas críticas reciba, siempre seguiré mi camino con confianza y determinación. Comprendí que la felicidad no viene de complacer a los demás, sino de hacer lo que realmente nos importa y nos hace felices. No importa lo que otros piensen o digan, siempre seguiré mi camino y perseguiré mis sueños. Y estoy seguro de que el éxito y la felicidad llegarán a mi vida, porque he decidido no permitir que las críticas vacías de los demás me afecten. Desde que comprendí que la felicidad no viene de complacer a los demás, sino de hacer lo que realmente me importa y me hace feliz, mi vida ha cambiado radicalmente. Antes solía preocuparme demasiado por lo que los demás pensaban de mí y trataba de agradar a todo el mundo. Pero me di cuenta de que esto no me llevaba a ninguna parte. Me sentía insatisfecho e infeliz porque estaba viviendo mi vida de acuerdo a las expectativas de los demás en lugar de las mías propias. Fue entonces cuando tomé la decisión de seguir mi camino y perseguir mis sueños. No importa lo que otros piensen o digan, yo sé lo que quiero y hacia dónde quiero dirigirme. Aprendí a ser fiel a mí mismo y a mis valores y a no permitir que las críticas vacías de los demás me afecten. He aprendido que para alcanzar la felicidad y el éxito, es importante tener una visión clara de lo que se quiere lograr en la vida y trabajar duro para alcanzar esos objetivos. No siempre es fácil, pero estoy convencido de que, con esfuerzo y dedicación, puedo lograr lo que me propongo. Ahora vivo mi vida con confianza y determinación, sabiendo que estoy en el camino correcto. He aprendido a rodearme de personas que me apoyan y me motivan, y a ignorar a aquellos que solo quieren ponerme trabas en el camino. Estoy seguro de que el éxito y la felicidad llegarán a mi vida porque estoy decidido a hacer lo que me apasiona y me hace feliz. Ya no me preocupo por complacer a los demás, sino por ser fiel a mí mismo y a mis metas. Y sé que, al final del camino, el resultado valdrá la pena. Estoy convencido de que la clave para alcanzar la felicidad y el éxito en la vida es hacer lo que realmente nos apasiona y nos hace felices. Durante mucho tiempo, me preocupé demasiado por complacer a los demás y seguir sus expectativas, en lugar de centrarme en lo que realmente importaba para mí. Sin embargo, llegó un momento en el que me di cuenta de que esto no era sostenible. Sentía que me estaba perdiendo a mí mismo y a mis verdaderos sueños, y que estaba viviendo una vida que no me satisfacía plenamente. Fue entonces cuando tomé la decisión de hacer un cambio radical. Decidí que iba a ser fiel a mí mismo y a mis metas, y que iba a seguir haciendo lo que me apasionaba. Comprendí que el éxito y la felicidad no vienen de complacer a los demás, sino de hacer lo que realmente nos importa y nos hace sentir realizados. No siempre ha sido fácil. A menudo he tenido que luchar contra las expectativas de los demás y las opiniones críticas de aquellos que no creen en mi camino. Pero he aprendido a no dejar que estas cosas me desvíen de mi camino. Sé que el resultado valdrá la pena, porque estoy haciendo lo que amo y lo que me hace feliz. Y sé que el éxito y la felicidad llegarán a mi vida porque estoy decidido a seguir adelante sin importar lo que los demás puedan decir o pensar. Creo que la vida es demasiado corta para desperdiciarla tratando de complacer a los demás. Debemos centrarnos en nosotros mismos, en nuestras metas y en lo que realmente nos importa. Y si somos fieles a nosotros mismos y trabajamos duro, estoy convencido de que el éxito y la felicidad llegarán a nuestras vidas de una forma u otra.